Si te dijera que cerraras los ojos y pidieras un deseo, ¿en qué pensarías? A lo mejor en tener una mascota, en viajar a la luna, o, mejor todavía, en que se acabe el hambre en el mundo. Todos tenemos algún sueño. Me llamo Martin Luther King y ya desde pequeño descubrí cuál era el sueño más importante para mí. Quería que todas las personas tuvieran los mismos derechos, fuera cual fuese su color de piel. Ya sé que parece lógico, pero por desgracia no todo el mundo piensa lo mismo. Hay gente que cree que las personas con un color de piel diferente al suyo no son iguales a ellas y que tienen que ser tratadas peor. A eso se le llama racismo, y es una cosa horrible e increíblemente estúpida. Yo me propuse acabar con las leyes racistas que había en mi país, que eran muchas. El mío era un buen sueño, ¿no crees? Al que le dediqué toda mi vida, y no fue nada fácil, pero al final lo conseguí con las mejores armas que existen, la palabra y la lucha sin violencia. Esta es mi historia. Nací un día de 1929 en la ciudad de Atalanta, al sur de Estados Unidos. Mi padre era el pastor de una iglesia y mi madre, que antes había sido maestra de escuela, tocaba el órgano y la ayudaba. Desde que era niño, los dos me enseñaron que había que amar a todas las personas, incluso a aquellas que nos trataban mal o nos odiaban. ¿Tengo que respetar también a los que me insultan o creen que yo no valgo nada? Tú eres tan bueno como cualquier otro. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Sin embargo, por entonces no todo el mundo pensaba igual, por ejemplo, de pequeño solía jugar con mis amigos, los niños y las niñas del vecindario, pero un día, poco tiempo antes de empezar la escuela, mis amigos blancos dejaron de jugar conmigo. ¿Y por qué ya no quieres jugar conmigo? Porque eres negro. ¿Y eso qué tiene que ver? Siempre hemos jugado juntos. No me lo podía creer, por el color de mi piel no podían ni relacionarse conmigo. Después de mucho insistir, mi mejor amigo, muerto de vergüenza, me confesó la verdad. Nuestros padres nos lo han prohibido. Aquella tarde lloré hasta que me quedé dormido. No era solo que no pudiéramos jugar juntos. Tampoco podía ir a la misma escuela que los niños blancos de mi barrio, ni viajar a su lado en los autobuses, ni bañarme en las mismas piscinas que ellos. Ni siquiera podíamos entrar en el parque de atracciones. En todas partes había una zona para los blancos, bonita y arreglada, y otra vieja y destartalada para la gente de color, que es como nos llamaban. No podía entenderlo. Papá, ¿por qué a los negros nos tratan así? Lo dicen las leyes, hijo. Pero eso sí, no es justo. ¿No podemos cambiarlo? Es muy difícil, Martín, pero un día lo conseguiremos. Después de estudiar en una escuela solo para niños negros, con 15 años fui a la universidad. Solo para chicos negros, claro. Allí oí hablar de dos personas muy valientes. Se llamaban Henry David Doreo que había vivido unos años antes que yo, y Gandhi. Los dos se habían enfrentado a las injusticias con protestas pacíficas, sin hacer daño a nadie, y habían logrado sus objetivos. Les empecé a hablar de ellos a mis amigos, sobre todo a los que sentían tanta rabia que tenían ganas de ir por la calle dándole patadas a todo. Estoy harto de que nos traten mal, vamos a pelear. Tienes razón en estar enojado, pero por mucha rabia que sientas nunca debes responder con violencia. Tenemos que conseguir que nos escuchen sin utilizar la fuerza. No sé. Quizá tenga razón, Martín. Estaba convencido. Ese era el camino que tenía que seguir para lograr que mi sueño se convirtiese en realidad. Pero, ¿por dónde empezar? En 1955 sucedió algo que cambió mi vida para siempre. En un pueblo de Estados Unidos, una mujer llamada Rosa Parks fue arrestada por la policía tras desobedecer la orden de sentarse en los asientos del autobús reservados a los negros. —Señora, estos asientos son solo para blancos. Levántese. —No, gracias. Estoy bien aquí. Obedezca o la detendremos. —No pienso moverme. Estoy harta de ser maltratada. No es justo. —Claro, ese era el primer paso. Teníamos que seguir el ejemplo de Rosa Parks, pero a lo grande. Protestar todos juntos de manera pacífica. —Y así lo hicimos. Convencí a todas las personas negras para que ninguna de ellas cogiera a los autobuses de la ciudad. Algunos caminaban hasta 30 kilómetros cada día para ir a trabajar y acababan agotados, pero el esfuerzo valió la pena porque funcionó. Vaya si funcionó. Sin pasajeros, la compañía de transporte perdía mucho dinero y aceptaron cambiar las normas. Poco después aprobó una ley que decía que era ilegal separar a las personas blancas de las negras en los transportes públicos. Después de organizar esas protestas, me convertí en uno de los líderes más conocidos y respetados del movimiento por los derechos civiles. Defendíamos una sociedad en la que todas las personas fueran tratadas igual, sin importar el color de su piel. Pero nuestra lucha pacífica estuvo llena de peligros y dificultades. Como me había hecho famoso, la policía me arrestó varias veces, con cualquier excusa por lo que decía o hacía. Incluso un grupo de racistas incendió mi casa y las de mis amigos. ¿No tenéis miedo? ¿Miedo? Sí, pero mi sueño y el de muchos de los que me rodean empieza a cumplirse. No pararemos ahora. Habíamos conseguido dar un paso adelante, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. En pocos años nos convertimos en un grupo muy numeroso. Protestábamos en estaciones de autobuses, bibliotecas y restaurantes para construir un país en el que todos tuviéramos los mismos derechos. Un país en el que mis hijos y todos los niños pudieran divertirse y jugar sin importar el color de su piel. Papá, ¿podemos ir al parque de atracciones? Lo siento, cariño, no dejan entrar a los niños negros. Pero eso es injusto. Yo también quiero jugar. Así son las leyes, hijos, pero muy pronto eso cambiará. Decidimos organizar una gran manifestación para reivindicar nuestros derechos en una ciudad llamada Birmingham. Éramos cientos, miles de manifestantes. Señores mayores, abuelas, jóvenes, padres y madres, pero sobre todo niños, muchos niños. Sin embargo, el jefe de policía ordenó que se detuviera la manifestación, por todos los medios. ¡Alto! ¡Que todo el mundo vuelva a su casa! No hacemos nada malo, estamos protestando de forma pacífica. He dicho que os vayáis. Si no me hacéis caso, os vais a enterar. Aunque había muchos niños, empezaron a disparar agua con las mangueras y nos atacaron con perros. Todo el país vio las imágenes por televisión y sintió una enorme vergüenza por lo que había pasado. Unos días más tarde, conseguimos que se cambiaran las leyes de Birmingham. Blancos y negros ya podían compartir los mismos transportes, podían beber de las mismas fuentes y comer en los mismos restaurantes. Incluso ir al parque de atracciones. Vaya manifestación la de Birmingham. Pero nada comparado con lo que estaba por llegar. El 28 de agosto de 1963 organizamos una gran marcha hacia Washington, la capital de Estados Unidos. Llegaron más de 250.000 personas de todos los rincones del país para exigir sus derechos. Fue allí, delante de todo el mundo, donde pronuncié un discurso con una de las frases más famosas de la historia. Tengo un sueño. Sueño con que mis cuatro hijos pequeños vivan algún día en una nación donde no se les juzgue por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Ese día pude compartir con todos mi sueño de infancia. Y parece ser que muchos me escucharon y estuvieron de acuerdo con mis palabras, porque poco después el mismísimo presidente de Estados Unidos aprobó nuevas leyes en contra del trato diferente para blancos y negros. Aunque aún quedaba mucho por hacer, habíamos logrado cambiar gran cantidad de leyes injustas. Ese era el mejor premio a tantos años de esfuerzo. Pero no fue el único. Un día recibí una llamada importantísima. Buenos días. Querríamos hablar con el señor Martin Luther King. Dígame, soy yo mismo. Se le ha concedido el Premio Nobel de la Paz. Su lucha pacífica contra la discriminación es un gran ejemplo del que todos debemos aprender. ¡Qué honor! Me convertí en la persona más joven de la historia en recibir ese premio tan prestigioso. Y todo gracias al poder de la palabra y al pacifismo. El reconocimiento y la fama no hicieron que olvidar a mi sueño. Con el dinero del premio seguimos luchando para conseguir que todas las personas tuvieran los mismos derechos, sin importar el color de su piel. Un día de 1968 quise dar un discurso alegre y lleno de ilusión. Quería decirles a todos los que me escucharan lo contento que estaba por lo que habíamos logrado y animarles a seguir consiguiendo cambios. He llegado a la cima de la montaña. Pronto llegaremos a la tierra prometida. Así que estoy feliz. Al día siguiente, un hombre lleno de odio y en desacuerdo con mis ideas me disparó y acabó con mi vida. Pero no con mi sueño de conseguir un mundo mejor. Al contrario, ese no había hecho más que empezar y era ya el sueño de muchos. Me llamo Martin Luther King, y esta fue mi historia. Desde que tuve uso de razón luché por la justicia, por la paz y para que todos los hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos. Mi sueño no era un sueño fácil, pero con la ayuda de muchos y la valentía de muchos más conseguimos algo que parecía imposible de lograr, y lo hicimos de manera pacífica. Ese sueño debería continuar vivo hasta que en ningún rincón del planeta se niegue derechos a las personas. ¿No estás de acuerdo? ¡Gracias!